Vamos a extender un poco más el ejemplo de la mundo para poder conocer alguna otra característica de View. Por ejemplo, ¿es posible, es factible crear más instancias View dentro de mi documento HTML? Y bueno, la contestación es que sí. Yo podría venirme aquí, crearme otro DIP, mi DIP2, con un mensaje 2. Y crear otra instancia, en este caso, a mi DIP2, y con el mensaje 2. Para diferenciarlo, ponemos Hola Mundo 2. Grabo ambos dos códigos, lo recargo. Y aquí lo tenemos. Es decir, he podido crear dos instancias asociadas a dos elementos diferentes de mi HTML. Lo que ocurre es que esto no es lo habitual. Cuando configuramos la instancia con la propiedad EL, no únicamente estamos montándola, estamos enganchándola al elemento definido en esa propiedad, sino que lo hacemos con todos sus descendientes. De manera que lo más habitual es hacer algo como esto. Es decir, definir un div, definir un contenedor que envuelve todos los elementos que me interesan controlar a través de div. En este caso, el div es muy habitual denominarlo con el identificador app y en la instancia, definir como elemento ese mismo contenedor. Directamente, las variables que me puedo crear hacen referencia a todos los posibles descendientes que tenga ese contenedor. De hecho, si grabamos ambos dos y lo volvemos a cargar, vemos que el resultado sigue siendo el mismo. Por otra parte, también sería interesante saber qué más opciones tenemos disponibles para cambiar nuestro HTML. Estamos modificando el documento únicamente cambiando el contenido del texto de una, de una etiqueta, pero por ejemplo también podríamos ir cambiando y actualizando el contenido de un atributo. Vamos a hacer la prueba, vamos a limpiar un poco nuestro documento. y vamos a hacer que dentro de nuestro div haya por ejemplo un span y vamos a intentar que nuestro span tenga un título ese tooltip que aparece cuando nos quedamos encima del elemento durante unos segundos pero queremos que ese título esté controlado por div imagino que la primera opción sería poner algo como esto, eh, donde aquí abajo pondríamos una variable con un texto, pero el problema que hay es que cuando utilizamos o cuando queremos vincular una variable con una propiedad, no nos vale la nomenclatura Mustache. En este caso la solución es únicamente poner el nombre de la variable, pero para que View sepa que eso es una variable y no es una palabra, no es título, lo que hay que hacer es uso de lo que se denominan las directivas, que no son ni más ni menos que propiedades específicas de View. En este caso, eh, la directiva necesaria es vvip. v- nos va a indicar que es una directiva de View, es una propiedad de View, y bind en este caso, es la que le da valor a lo que queremos hacer, que es la de enlazar la variable. Bien, de esta manera vamos a grabarlo y, si nos venimos aquí, recargamos la página y nos esperamos encima durante un poquito de tiempo, vemos que aparece ya el texto, que el tip, esto es un título. Una forma de abreviar esta, este enlace es quitando el Vid. Algunas de estas directivas de View son utilizadas muy a menudo y eh, se utiliza para simplificar los métodos abreviados. El método abreviado de vbin es que no hay vbin, es únicamente hay que dejar los dos puntos, y ya directamente Vivo asume que lo que va detrás es una variable. De hecho, si lo grabo y vuelvo a recargar, vemos que sigue funcionando. De hecho, un atributo que utilizamos mucho nosotros en el módulo es el atributo class, y Vue tiene ciertas utilidades para trabajar con él. Por ejemplo, si quisiéramos aplicarle una clase a este mensaje en función de alguna condición, eh, podemos venir aquí y enlazar el atributo clase, pero de una manera especial. Por ejemplo, quisiéramos aplicar la clase rojo, pero en caso de que haya error. Esta nueva nomenclatura, que no es la, eh, la doble llave que hemos visto al principio ni tampoco la que acabamos de ver que no llevaba llaves, lo que permite es definir la presencia o no de una clase la aplicación de una clase en función de una variable booleana que se le asocia. En este caso lo que estamos diciéndole es que se si aplique la clase rojo si la variable error vale true. En el caso de que la variable error sea false, esa clase dejará de aplicarse. Vamos a grabarlo y vamos a venirnos al Javascript y ponerle que el valor es true. Si grabamos y recargamos, vemos que se ha aplicado la clase rojo, que en este caso lo que hacía era poner un fondo rojo y subir el tamaño de la fuente. Si me voy a las herramientas de desarrollador y hago que vm.error sea igual a falso, veo que de manera reactiva la clase deja de aplicarse. Esta condicionalidad que estamos aplicando a una clase eh, se le puede aplicar también a etiquetas. Es decir, podemos decidir que una etiqueta aparezca o no aparezca en función del valor de cierta variable. Vamos a cerrar esto. Y eh, vamos a crear aquí, por ejemplo, otro tip. hacer que este div aparezca o no aparezca, eh, le aplicamos una directiva, en este caso es vif, a la que le indicaremos qué variable de comprobar para permitir o no la visualización de ese elemento. Vamos a llamarle adiós y vamos a verlos aquí y vamos a ponerle que adiós sea verdad. Grabamos tanto este como este y recargamos. Y vemos que efectivamente aparece, esto es un adiós. Por supuesto es igual que antes, venimos a las herramientas de desarrollador y decimos que vm adiós es igual a falso, desaparece. Y por supuesto otra opción que ya vimos en el vídeo inicial sería la de crear un bucle. Vamos a cerrar esto y vamos a quedarnos aquí una lista en la que añadiremos tantos ítems como elementos, tengamos una variable que vamos a llamar olas. Para eso utilizaremos una directiva que es la v que funciona un poco a modo de for each. De hecho, por cada entrada que haya en el vector olas, que ahora luego crearemos. Lo que vamos a hacer va a ser colocar un texto, con lo cual doble llave, que sea entrada texto. Y separado por una barra, entrada. Punto, ya. Es decir, lo que va a hacer va a ser crear tantos ítems como entradas hay en el vector olas. Y esos ítems se los rellenará con un texto que sea la composición de dos partes separadas por una barra, el parámetro texto de entrada y el parámetro lang de la entrada. Vamos a venirnos aquí y vamos a crearnos olas. Olas en este caso ha de ser un array, así que creamos un array, que lo que tendrá será dos componentes. Uno que será texto, y otro que será LANG, que en este caso es español. Bien, si lo grabamos, aquí también, aquí lo tenemos. Vemos que crea tantas entradas como entradas tenemos en el vector Olas y las compone de la manera que le hemos indicado. Por supuesto, ya sabemos que en el momento en que por alguna razón externa aparecieran más entradas dentro de olas, automáticamente se renderizarían dentro de nuestro HTML. De hecho, vamos a jugar con esa idea. Hasta ahora mismo lo que hemos hecho ha sido asignar valores al JavaScript y ver cómo efectivamente cambia nuestro HTML. ¿Podríamos hacer algo sobre el HTML? ¿Podríamos actuar sobre el HTML de manera que el JavaScript se enterase de esa actuación y modificara de nuevo el HTML? O dicho de otra manera, Vue permite controlar, gestionar los eventos que el usuario pueda hacer sobre el documento HTML. O si sí que permite hacerlo, y vamos a comprobarlo añadiendo, por ejemplo, un botón, de manera que cada vez que lo pulsemos se añade un nuevo ítem a la lista. Vamos a crearlo aquí. Por ejemplo. Bien, ¿cómo controlo el evento de pulsación sobre el botón? Bueno, pues, contra directiva que en este caso es vOn, e indicando el evento que quiero controlar, que en este caso es un clic. Cuando el usuario pinche sobre el botón que acabamos de crear, se llamará una función que estará definida dentro de nuestra instancia. V, función que vamos a llamar add hola. Bien, ¿y dónde la creamos? Tenemos aquí definida una zona de datos, pero lo que nos falta es definir una zona de métodos. Dentro de los métodos definiremos uno que es hola, que es una función y aquí le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer. En nuestro caso va a ser muy simple, vamos a coger el vector olas y hacer un push en el que simplemente añadiremos eh, como texto hola y como idioma el español Lo grabamos y vamos a ver qué ocurre aquí tenemos el botón ya creado y al pinchar Vemos que va añadiendo los olas.